Yeah. Quien habla del norte sin haber llegado? O mi que ni siquiera sabe dónde está parado. Yeah. dice que perdí el norte con lo que hago? Ni sabe de qué o con quién carajo está hablando. Yeah. Vendo broncas infantiles con adulterios, alegrías con pastillas de, de descontentos. Descontento. Oh. Tengo ideas que se esfuman sin enervos y en razones para escribir sobre ello. Ajá. Mi norte se vuelve sur si veo sí. al suelo. El mismo norte se pierde si sí. veo al sí. cielo. Yeah. Replico con mi inconsciente lo que no tengo y siento que gano el doble guardando silencio. Pensé que pierde cuando no tiene que perder. estar en For the bottom like a yeah. pongo mis opciones y mi forma de ver Para entre ser y no ser No tener que escoger oh. Mi norte es cualquier lugar en que me pare oh. Haré una marca en el lugar donde me estanque Porque oh. si sabré por donde ¿Dónde ya, pasé. ya pasé Tengo un inmenso y lugares por recorrer yeah. Yeah. Mi norte cambia cada vez que volteo Que yeah. pienso, repienso, respiro yeah. y me reinvento Tiempo yeah. me sobra porque en el sol feo Y el plano yeah. cartesiano rota y me reinvento oh. Mi norte cambia cada vez que yeah. volteo Que pienso, repienso, respiro y me reinvento Tiempo yeah. me sobra porque en el sol yeah. feo el plano cartesiano rota yeah, y me yeah, reinvento. Yeah. No hay corriente que me ale, porque me siento Neptuno en estos mares. Aquí se hace camino caminando, ya lo sabes. Pero si no estoy seguro, mejor que mejor ni trate Me acostumbro a andar como un nómada, de un lado a otro, pero en la espalda con todas mis cosas. Tan pesado como pluma, ligero como roca, con la vista clara y la saeta rota. Cada año subo un piso en el Time Building y la azotea cada vez es más visible. quiero matar mi tiempo antes de irme y no que él me mate por caída libre. Otro año misma idea otro escrito wow. misma estructura bajo el mismo título uh -huh. con la diferencia de que ando más antiguo y eso hace que escribo más <risa> maldito me cansé de tener que correr así que pensé me detuve y volteé de yeah. todos lados y nada encontré me senté en el piso y comencé otra vez yeah. mi norte cambia cada vez que, que volteo yo. que pienso repienso respiro y me reinvento yo. tiempo me sobra porque en yo. el sol feo y el plano cartesiano rota y me reinvento yo. mi norte cambia cada vez que volteo que, que pienso yo. repienso respiro y me reinvento Tiempo me sobra porque ni el sol feo, el, el plano cartesiano, cartesiano. roto y me reinvento. Yeah.